Estimadas y estimados... ¡Esperadores! Les presentamos la segunda temporada de... Sin sin carpa Sin sin carpa Sin continuo sin carpa Circontinuo sin carpa Circontinuo continuo sin carpa El detrás de escena de subcontinuo y más Todavía no vieron subcontinuo Está que explota de bloopers